Nuestra Constitución nos da el derecho a asociarnos libremente para cualquier fin lícito, garantizándonos así la libertad de poder reunirnos en grupos que persigan los mismos fines sociales o democráticos a los que aspiramos.